Bueno, hola, buenos días a todos, supongo que se me escucha bien. Eh, no hace falta que pongáis en el chat ya buenos días, ya decimos buenos días a todos, ¿qué tal? Ya sé que no habéis dormido pensando en este curso, Luego, ¡Oh, qué bonito, qué interesante! No he pegado toda la noche, no hace falta que digáis esto, y lo de los buenos días, y ya seguiremos, ya supongo yo que a través del sistema salen los que estáis ya conectados. Bueno, eh, me presento, me llamo Eloy, soy funcionario del cuerpo de gestión y actualmente estoy destinado en el jugador de instrucción número 33 de Barcelona, aquí en la Ciudad de la Justicia. ¿Vale? Vamos a hacer un curso esto es online vía Zoom titulado La responsabilidad civil derivada de los delitos. ¡Wow! Súper interesante. Bueno, pues vamos a ir a ellos. Vamos a hacer una parte, para que me entendáis, una parte un poco teórica, con la articulación legal que viene derivada de esto. Luego pasaría a explicaros un poquito algo práctico que igual os va bien a la hora de trabajar. Haremos dos paros, un parón de cuando hagamos la parte teórica, por pues sí, si hay luego preguntas. Haremos un descansito de unos minutos y luego seguiremos con la parte práctica hasta que lo acabemos. Recordaros, ya os ha dicho también, nos han comunicado que... Uh, tras el curso, de, a través de Centro estudio Jurídico, se os mandarán unas cuantas preguntas tipo test. Yo he hecho unas cuantas preguntas de, con cuatro respuestas alternativas, solo una de ellas es la correcta. Del resto de los, de los cursos que habéis hecho, como que lo mandarán más o menos igual. Y al cabo de unos días se lo mandarán y, uh, para poder contestarlo y poder tener el certificado. Bueno, uh... Os he dicho que mandarán las preguntas tipo 3. Uh, en cuanto al chat, eh, aparte de esto de los saludos, que ya os he dicho que, que no hace falta ponerlo, luego si hay alguna pregunta concreta o alguno no escucha bien o quiere algún tipo de aclaración, que lo ponga aquí e intentaremos subsanarlo. Veo que hay 212 participantes, un poquito de paciencia e intentaremos hacerlo entre todos. ¿vale? Bueno, vamos a la parte teórica. La responsabilidad civil derivada de los delitos. A ver, La comisión de una conducta tipificada como delito no solo origina consecuencias en el orden panel, penal, sino también consecuencias en el orden civil. Por lo que dice la ley que toda persona que realice una conducta típica, antijurídica y culpable debe restituir las cosas al estado en que se encontraban en el momento anterior a la comisión de derechos delictivo, cuando ella fuera posible y la restitución ...o reparación del daño y perjuicio causado al perjudicado. Esto me dice la parte teórica, ¿vale? ¿Qué es la restitución? Bien, la restitución es otra cosa que establecer las cosas en el estado en que se encontraban antes de la comisión del hecho delictivo. Y el resarcimiento del daño que vale a indemnizar al ofendido por la comisión de este hecho delictivo. Este tipo de indemnización se debería valorar siempre por un perito idóneo para ello. Imaginar que daños, imaginar que pueden ser joyas, que pueden ser lesiones, pues habría que determinar a través del perito correspondiente en cada uno de los casos. Si son lesiones, pues un médico forense del juzgado o un médico particular que a veces lo pone y admite esta prueba. Eh, si son daños, pues un perito que se encargue de esto. Si son joyas, pues un gemólogo. En fin, cada daño, pues que se verita en ese sentido. Perito idóneo. Eh, existe también lo que se llama el, el lucro cesante. Eh, el lucro cesante es el dinero o ganancias dejadas de percibir tras el hecho delictivo eh, por, no poder, por no poder realizar el perjudicado, en este caso, sus funciones. Pongo un ejemplo para que se vea bastante claro. Imaginaros que llega un taxista por la mañana, va a coger el coche y ve que tiene una rueda rajada, que alguien se la ha rajado. Que el día anterior, por decir alguna cosa, eh, eh, ha habido un bar, a un partido de fútbol, se había cabreado con otro, este lo conoce, no sé qué, va y le raja la rueda. ¿vale? Imaginaros que la rueda vale, no solo que vale un taxista, un taxi, 150 euros. Y este taxista eh, no puede ir a trabajar, uh, tiene que llevar la rueda a reparar para que se la cambie. Y durante esa mañana que dura eh, que le reparen la, la rueda, pues ha perdido de ganar, no sé, 300 euros, por deciros algo, 500, no solo que va un taxista. Esto es lo que sería el lucro cesante. No solo tenía que pedir la indemnización por los daños de la rueda, sino también por el dinero que ha dejado de percibir por no haber podido trabajar. Esto también se, eh, se englobaría dentro de todo lo que se llama la responsabilidad civil. Hasta aquí sí. Si alguno tiene duda, que ponga en el chat. Uy, no escucho nada, la verdad. Hay alguien que dice que no escucha nada. No sé si la parte técnica podría mirarlo. ¿Los demás se me escucha bien? ¿Sí? Vale, hasta ¿no estará bien? Perfecto. Vamos a ver lo que son los artículos legales que vienen, eh, bueno, que se tienen en cuenta a la hora de valorar la responsabilidad civil. La responsabilidad civil viene regulada eh, tanto en el Código Civil como en el Ayuncimiento Criminal. En el Código Civil, miraros el artículo 1902, que dice que el que por acción u omisión causare daño a otro, interviniendo culpa o no negligencia, estaría obligado a reparar el daño causado. Eh, no es que se trate un manita, así que te a lo, que, a lo, que, a lo que, a los daños que, que ha hecho los no, pueblos o benita, sino que tiene que hacer la, la restitución o reparación mediante el dinero, para ser prácticos. Y luego viene la ley de criminal, que viene regulado en los artículos 100 y siguientes. ¿vale? Eh, artículo 100 dice que de todo delito o falta nace la acción penal para el castigo del culpable, y pueden hacer también la acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible. Muy bonito, muy técnico, pero bueno, que hay que pagar lo que uno rompe, por decirlo de alguna manera. Artículo importante, el artículo 109 del negociamiento criminal, dice que en el acto de recibirse declaración por el juez al ofendido, el laje el letrado de la Administración de Justicia le instruirá el derecho de que la asiste mostrase parte en el proceso y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible. Asimismo, se le informará de los derechos recogidos en la legislación vigente, pudiendo delegar esta función en personal especializado en la asistencia a las víctimas. Esto que mandáis ahora de la documentación que dice la reunión anterior no nos pues, tendría que poner... En contacto al Centro de Estudios Jurídicos. Artículo 110. Dice: Las personas perjudicadas por un delito que no hubieran renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito y ejercitar las acciones civiles que procedan según les conveniente, sin que por ello se tengan que retrotraer las actuaciones. Si se persona una vez transcurrido el término para formular el escrito de acusación, podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio. Adhiriéndose en este caso a la petición que haya hecho el Ministerio Fiscal o el resto de las partes acusadas. También indica que, aun cuando las personas perjudicadas no se muestren parte en la causa, no por esto se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización que a su favor pueda acordarse en sentencia firme, siendo necesario que la renuncia a este derecho se haga a su caso de forma clara y terminante. Y os pongo un ejemplo para que lo entendáis, que suele pasar aquí, sobre todo por parte de. De ayuntamientos o de entidades locales. Eh, por ejemplo, en un ayuntamiento de una población, una persona va conduciendo, eh, le da un golpe con el coche a una señal de tráfico, o un semáforo, o alguna señalización, y le produce daños, o lo rompe, o cualquier cosa de estas. Normalmente los ayuntamientos. O estas corporaciones locales no se personan en la causa, no se personan con algo de procurador para ejercer de, de acusación particular, sino que aportan lo que se llama un presupuesto de daños o una peritación para que luego se, se perite y dice que dejan a cargo las, las actuaciones a cargo del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, cuando formula el escrito de la acusación, dice, bueno, usted fue rey tal, indemniza a sí mismo al ha perjudicado en este caso el ayuntamiento en la cantidad que se determine pues de los daños impresionados. No se personan, pero no por eso dejan de hacer lo que se llama la reclamación vía civil de la cantidad que le corresponde como responsable civil. Vale, Sigamos. El artículo 111 dice Las acciones que nacen de un delito o falta podrán ejercitarse conjunta o separadamente. Pero mientras estuviera pendiente la acción penal, no se ejercitará la acción civil como norma general. Otro pequeño ejemplo. Uh, imaginaros una denuncia por el impago de pensiones ficticias. Uh, hay veces que se denuncia y se siguen las actuaciones por las diligencias previas por este tipo de, de delitos y se reclama tanto el incumplimiento de la resolución judicial como la indemnización por los meses. Que han dejado de cobrar. Esto puede ser así, pero también se puede pedir la reclamación de estas cantidades vía civil, en lo que se ejecución de sentencia, de separación, de divorcio. Luego vienen determinados, asuntos, pues, si es cosa de violencia de género, también lo llevaría violencia de género, o si no, los jugadores de familia. Pero vienen ambas partes, tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad civil, que se puede ejercitar la responsabilidad penal con la denuncia pertinente, quedando a la responsabilidad civil en la demanda correspondiente de separación o de divorcio, ¿vale? Sigamos. Dice, ejercitada solo la acción penal, se entenderá utilizada también la acción civil, a no ser que el dañado o perjudicado la renunciase o la reservara expresamente para ejercitarla después en determinado juicio si a ello hubiera lugar. Es decir, puede poner la demanda, la denuncia con la querella penal y diciendo que le salvo las acciones civiles que pudieran corresponderle y para eso con el procedimiento del pleito civil correspondiente. ¿vale? Y si se ejercitase solo la acción civil, que nace un delito, por los que no pueden seguirse sin virtud de que fuera una querida particular, injurias, calumnias, se considerara extinguida luego de la acción penal. Es decir, indemnizaciones, por ejemplo, contra el derecho al honor, a la imagen, en este caso. Pero ella solo a instancia de, de parte. Artículo 113. Dice, podrán ejercitarse expresamente las dos acciones por una misma persona o por varias, pero siempre que sean dos o más personas las que utilicen, las acciones derivadas de un delito lo verificarán en un solo proceso. Y si fuera posible, bajo una misma dirección y representación a juicio del tribunal. Es decir, si varios perjudicados que van a reclamar contra el mismo presunto autor de los hechos denunciados, en lo que se intenta es que todos vayan con la misma defensa y representación. A efectos de simplificar el procedimiento. No es obligatorio, es potestativo. Como uno puede decir, no, no, no, yo quiero mi propio abogado y mi propio procurador, pero si es posible y a juicio del tribunal, si pueden ejercerla de forma conjunta, pues tendrían la misma eh, defensa y representación. Es efecto de ser prácticos y más sencillos. ¿vale? Artículo 115. Dice la acción penal se extingue por la muerte del culpable, pero en este caso subsiste la acción civil contra sus herederos y causalientes que solo podrá ejercitarse ante la jurisdicción y por la vía civil. Eh, no es la primera vez que tienes unas diligencias contra alguien y pues si es, fuera, uh, esta persona fallece, mucho no que sea, entonces queda extinguida la acción penal. Pero la acción civil quedaría vigente para su reclamación solo y únicamente en un pleito civil contra sus herederos y causalientes. Sigamos. Dice, la extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil, a no ser que la extinción proceda de haberse declarado por sentencia firme que no existió el hecho de que la civil hubiera podido nacer. Esto, por ejemplo, son sentencias absolutorias por un delito que indican en el fallo que no se les condena por el delito, pero que queda abierta la vía civil para hacer la posible reclamación por quien se considerare como perjudicado. También puede ser que no llegue en sentencia, sino que sea, por ejemplo, en un procedimiento penal que el juez dicte un auto de sobreviviente libre por no quedar acreditados los hechos o no ser constitutivos de infracción penal, pero añade la coletilla de que sin perjuicio de que los posibles perjudicados poder ejercitar las acciones civiles que pudieran corresponderle. Esto pues, tendrían que hacerlo también en un pleito civil, porque el pleito penal, en este caso, no se hubiera acabado. Artículo 117. La extinción de la acción civil tampoco lleva consigo la de la penal que nazca del mismo delito falta. La sentencia firme absolutoria dictada en el pleito promovido por el ejercicio de la acción civil no sea obstáculo para el ejercicio de la acción penal correspondiente. También cabe la posibilidad de la inversa, de que hayan habido reclamaciones vía civil, que haya una sentencia uh, desestimatoria o desestimatoria parcial o desestimatoria total, pero que la parte que se considera perjudicada o viera que luego esto pudiera ser constitutivo de infracción penal, pudiera por, por, poner la correspondiente denuncia o la correspondiente querella. ¿vale? En principio, esta es la regulación que se tiene que tener en cuenta a la hora de ver eh, esta responsabilidad civil que viene derivada de este tipo de delitos. Se pueden dar muchos ejemplos, pero, recordaros acordaros, artículo 1902, el siguiente, sobre todo precisamente este, del Código Civil y artículo 100 y siguiente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es la parte teórica que, y de legislación que os iba a explicar. De hecho que os he explicado para ver. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta respecto a esto de la parte eh, teórica. Ahora sí que podéis poner alguna cosilla en el chat y intentaremos mirarlo y a ver si queréis que diga alguna cosa, repetir alguna cosa, alguna cosa que no ha quedado clara, concreta. Podéis poner ahora alguna cosa si queréis. 1902, correcto. Thank you. Queda bastante claro. El ejemplo del taxista, ¿os ha ido bien? Por ejemplo, para que tengáis una vaga idea de lo que es el lucro cesante. Ley de Enjuiciamiento Criminal 1902 del Código Civil. o oh, qué bien, qué bonito! Y artículos 100 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Otro lo del taxista, pues sí, vamos sí. a repetirlo. Imaginaros que... Eh, bueno, he dicho eso del fútbol, bueno, que nadie se ofenda ¿eh? por eso. Que hay dos personas viendo un partido de fútbol y bueno, discuten por el resultado, por lo que fuera. Uno de ellos es el taxista, que tiene en control con el otro. A día siguiente por la mañana va a ver el taxi y ve que tiene una rueda rajada y supone, por lo que le pasó el día anterior, el que se le ha rajado este otro señor que estaba viendo el fútbol con él. El taxista puede ir a poner la denuncia por los daños, se hace correspondiente atestado, aporta el dinero que le ha costado la reparación de la rueda, lo que le haya costado cambiar la rueda, pero aparte lo que se le llama lucro cesante, Es decir, si este taxista ha perdido toda la mañana en ir al taller a que le cambien la rueda, no ha podido trabajar esa mañana y esa mañana ha podido perder, no lo sé, no lo invento, no sé lo que gana un taxista a 300 euros, por decirlo de alguna manera, esta cantidad también la puede reclamar contra el presunto todavía autor de los hechos como lucro cesante. También es una parte de la responsabilidad civil. Entonces, reclamaría lo que son el importe de la rueda y aparte el dinero que ha dejado de ganar por no poder ir a trabajar, que lo que decimos lucro cesante. Un momentito, si muere emperado y ya se me ha pasado lo del chat. Un segundo. ya y que la, la cosa. si se muere el, el penado tiene que poner una, una demanda civil quien se considere perjudicado la cuestión penal queda archivada queda archivada eso seguro. Se es aquí en el no enchada en un procedimiento breve se la eh, suicidio de suicidio. No, octubre tú ves el ajo y sí, la que dice que en el procedimiento abreviado aunque fallezca la responsabilidad civil, eh, la responsable civil subsidiaria, tú sigues por lo que te ponga el Ministerio Fiscal. Luego, en la sentencia, ya se diría contra quién debería seguir en su caso. Pero si no se puede seguir La denuncia la puedes poner Luego en el acto del juicio ya se verá. Por los medios de prueba de intentévales de cada uno. Igual hay un testigo que dice que fue él. Y si no hay suficientes datos, pues poner una sentencia absolutoria por falta de acreditación de los hechos denunciados o porque no ha pedido el delito, pero puede hacer la reclamación. Puede hacer la reclamación igual y si luego tiene sentencia absolutoria, pues sentencia absolutoria, pero en la denuncia puede poner que también reclama por el lucro no cesante. Luego eso ya se ve en la juicio. Depende de las pruebas que vayan a presentar en ese momento. Es que bueno, supongo que te he contestado de esa manera. Bueno, me parece que las preguntas que habéis hecho, si ¿sí hay alguno que no le he contestado, cuarenta ya está. Se puede hacer que Cuando puedes poner la de... cuando vayas a poner la denuncia, puedes ponerlo todo. Luego ya, sobre todo a muchos de los problemas que se presenten en el acto de juicio. Si es un delito leve nuestro acto juicio, como si es normal en el juego penal o en la audiencia provincial, depende de la pena que, que, que se hayan pedido para las, las partes acusadas. A ver, me espero un poquito a ver si alguien más tiene alguna pequeña duda para que la pueda poner por el chat. Acordaros sobre todo una serie de... Esto de la reparación y restitución del daño o causado, que eso es lo que esto. Palabras que vienen de la ley La restitución, volver al estado en que se encontraba antes. Si uno le pega un golpe en la cara, le causa un morado, esto tiene una indemnización en virtud de los puntos que le da el médico forense. Va a determinado si es hombre, si es mujer, por la edad, dónde tiene golpe, si es en la cara, es más caro, si es en otra parte del cuerpo, no tiene tantos puntos. Y esa es la RC lo que se pide a la persona que en su caso luego fuera condenada. Condenada, no, dependiendo de la prueba del pleito. Pero acordaros: restitución, intentar volver al momento anterior a la Comisión de Derecho y el resarcimiento que es el pago de los daños que se le han podido producir, ya sean físicos, ya sean materiales, estas dos palabras. ¿vale? Y lo del perito, acordaros también que dice un perito, la ley dice un perito idóneo, o sea, no se puede uh, determinar o sea, las lesiones, médico forense o un médico particular en su caso. Si son daños, pues el perito que, que normalmente tenemos en el juzgado. Si son joyas, hay que especificar un poquito. Es un especialista en el igual. El, no he entendido muy bien el archivo del ejecutoria penal con responsabilidad civil. pendiente. Que contra el archivo por estar en PEN, No he entendido muy bien... El, estoy leyendo un mensaje del chat. ¿eh? No entiendo muy bien el tema del archivo de la ejecutoria penal con responsabilidad civil. pendiente en contra del archivo, pero está impendiente la responsabilidad civil. no bueno, tiene alguien, en caso de que se bueno el penado y tiene la responsabilidad civil, supongo yo que es que habrá alguna, alguna compañía de seguros que eh, habrá sido determinada como responsable civil subsidiaria. Entonces tienes que seguir contra la compañía de seguros, pero como responsabilidad civil subsidiaria. En cuanto a ella no se puede hacer más, aunque tuviera pena privativa de libertad o pena de multa o de cualquier otra naturaleza. No se puede hacer nada más. en que lo hubiera pagado la multa no, contra el, el fallecido no se puede hacer nada más. Ya sea se seguiría contra el responsable. Decir, son delitos de vida. ¿Y quién se ¿Y no ha puesto nada como responsable es decir, en la sentencia? Solo, si es solo contra él, será contra La ley dice contra sus herederos o consabientes. Pero si encima me dices que es un delito de violencia de género, que sus herederos son sus propios hijos. Si los, si los tuviera no se va a seguir contra ellos. Luego hay que tener un poquito, de, pues, una mitad de sí. ¿Que os hace buscar testamentos y posibles igual Huela. Exacto. Un proceso civil. Correcto. Cuando esto ocurre, se archiva el expediente penal y si quieren reclamar contra los herederos, tienen que poner un proceso civil. Eso está claro. El proceso penal aquí acaba, ya digo, salvo que haya una eh, responsabilidad civil subsidiario, que sea, por ejemplo, ¿eh? una compañía de seguros, sí que ellos tienen que seguir. Nunca he tenido claro el tema de la prescripción de la pena en ejecutoria derivada de un juicio de delito leve, supongo que quiere decir. ¿Cómo se contabiliza? En principio es un año, pero aquí fiscales para todo. Y jueces, para todos, pero desde la firmeza de una sentencia se debería de contar un año, pero desde la firmeza de la sentencia, ¿vale? Yo he visto informes en varios sentidos, pero según pone el articulado legal, un año desde que se decreta la firmeza de la sentencia. No interrumpe nada, eso es lo que te digo, que estoy viendo muchas, muchas cosas, es decir, a veces pasa de que una condena a multa que no paga y uh, se le aplica el artículo 53 del Código Penal de que por cada dos días de cuota de multa que no paga es un día de privación de libertad, va al, al orden que le corresponde, se está cumpliendo una condena, cumple esa condena, luego la siguiente que se le notifica al centro penitenciario, la siguiente y al final, bueno, luego queda la que tú le has mandado para poder cumplir y en este caso va cumpliendo sucesivamente. No es que interrumpa, es que hasta que no cumpla las anteriores no puede cumplir esta. No puede cumplir, pero por eso, porque tiene otras condenas previas. De todas maneras, hay, yo he visto informes bastante contradictorios, por decirlo de alguna manera. Por eso, muchas veces, igual que cuando se manda un, por ejemplo, un mandamiento al registro de la propiedad, el primero que llega es el primero que se anota. Por ejemplo, en una, tenéis una. Una querella y hay que hacer una anotación preventiva de querella en el registro de la propiedad para no disponer de esos bienes. Haces el mandamiento al registro de la propiedad, anota marginalmente la interposición de esa querella para no disponer de esos bienes y el primer mandamiento que llega lo va anotando el registro de la propiedad en nota marginal y va poniendo por orden. Si el penado está cumpliendo una CBC y prescribe la pena, ¿qué pasa? Continúa ¿No cumpliendo cuando le toque. Cuando le toque cumplirá por pues es que eso es lo que he dicho algo. El pago aplazado de la multa puede interrumpir desde el último pago que toma. El pago aplazado de la multa puede interrumpir desde el último pago voluntario por el penal No entiendo muy bien la pregunta que quiere hacer. Montserrat. Si te refieres a interrumpir la prescripción, significa sí, dice que estaba haciendo pagos. Correcto. Sí, interrumpe. Aquí el tema de las prescripciones, me parece, si no recuerdo mal, que viene 132, el siguiente, no tengo ni acceso ahora. A la información, pero son que no los unos 132 siguientes del, del código de señor sí, compañero, no Bueno, es un rollazo esto de la parte teórica, pero bueno, hay que hacerla, hay que decirla, hay que explicarla, hay que mirar los artículos, teniendo en cuenta estos que os he dicho, del 1902 y siguientes, pues ya está. Es un poco, es que esto abarca mucho, pero más o menos lo que que decir ya está. Acordaros de estos cuatro o cinco puntos importantes, que era lo de la articulación, lo de la restitución, el daño y perjuicio causado y el resarcimiento al estado en que se encontraba. Os he dicho ejemplo de cita para que no una idea, pero bueno esto como lesiones en las lesiones, los peritaje, si es por médico forense, pero el perito idóneo para ello, y tal? En cuanto a la parte teórica no hay mucho más. Esto es lo que se aplica. Luego lo que quería explicar, hoy, si no hay nada más en cuanto a la parte teórica, explicar lo que sería ahora la la tramitación de esta responsabilidad civil, cómo lo haríamos en el trabajo, ¿vale? Con un par de ideas que para mí son prácticas y útiles. Yo lo voy a explicar y luego cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero que es bastante, bastante práctico. Eh, vamos a ver un poco más antes de hacer el descansito, ¿vale? Luego nos iremos media hora a descansar, pero vamos a explicar un poquito esto. vale eh, Si todos tenéis en mente, es que no tengo acceso aquí para poder hacerlo a través del tenis pero si todos tenéis pendiente lo que es la pantalla del tenis ahí en uno de, los, de las pestañitas pone, cuando estáis en un procedimiento eh, pone piezas separadas eh, piezas separadas creo que para no bueno, ver sin más si cerráis un poquito los ojos si os hacéis con él lo que es la, la pantalla del tenis se puede, ver, se puede abrir desde aquí lo que se llama la pieza separada es bastante práctico y bastante útil, y os explico un poquito. Si vosotros tenéis un procedimiento que tenéis que abrir una pieza separada de responsabilidad civil, hay mucha gente que sigue tramitándola desde el propio tenis, con lo cual se mezcla la tramitación del procedimiento con lo que es la ERC. ¿Vale? En esta pestaña del tenis, si le dais aquí, se hace una pieza separada de responsabilidad civil que va derivada de ese procedimiento. ¿Vale? Se puede hacer por responsabilidad civil, se puede hacer por petición de fondos del procurador por honorarios del abogado, algún tipo de medida cautelar, por la situación personal, obviamente, y por esta que estamos hablando ahora de lo que es la responsabilidad civil. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Pues que al abrir la pieza separada aquí, todo lo que se tramite respecto de ella se tramitaría aquí, en esta pieza, y todas las resoluciones, las notificaciones, los actos derivados de la RC solo se tramitarían aquí, y es donde constaría todo lo de la RC. Entonces, en el procedimiento penal te quedaría eh, lo que se tramita del procedimiento penal, ¿vale? La cuestión de modelos ya es lo que uno vaya a utilizar, pero con una manera de hacerlo y un consejo. Es hacer una especie de carátula donde se indique la causa, contra quién se dirige, la cuantía a reclamar, un testimonio de la resolución que fija la responsabilidad civil y todo iría aquí en la RC, ¿vale? Esto para luego, porque también es interesante. Para abrir esta pieza, eh, se abre, eh, cuando se abre esta pieza de responsabilidad civil, Normalmente, lo que se hace es hacer una consulta... Uh, muchas veces no se hace. Eh, estoy de acuerdo contigo y es muy práctico. La verdad es que es muy práctico. Yo lo hago siempre. Siempre y la verdad es que queda muy, muy práctico. Y te vas a la, a la pieza separada de responsabilidad civil y aquí viene todo de la responsabilidad civil. Y ahora te otra cosa que también va mucho bien. Uh, en esto que decía de la responsabilidad civil, normalmente el letrado de la Administración de Justicia, normalmente, no sé, habrá jugados que no, pero suele delegar en el funcionario correspondiente para que haga las consultas a través del punto. ¿Vale? Volvemos a esto. Si una vez que abrimos la pieza separada y hacemos el requerimiento en forma a la parte para que haga presente la fianza o haga un pago de la responsabilidad o cualquier cosa que viene aquí en la RC. Una vez que no lo ha hecho, pues hay que proceder a la averiguación de bienes que tiene, bienes que tiene para poder asegurar esta ERC. Acordaros que no se, también se suele hacer cada vez menos, que cuando se hace un requerimiento a una persona determinada para que cumpla o deje de cumplir algo, se permite una manifestación de tipo sucinta. La ley dice que puede hacer una manifestación de tipo sucinta, creo que es el artículo 162 de, ley de la ley de cumplimiento el civil. En el que puede indicar que no tiene dinero, que no paga, que no le sale, por decirlo de alguna manera, a hacer frente a esa RC, pero puede hacer una manifestación sucinta. Es bueno ponerla, cada vez hace menos, se le entrega el papel y dice, aquí pase de esto, tú te buscarás la vida. Pero es bueno que conste, aunque sea una frase que sea su sucinta, de lo que indica la persona requerida. ¿Vale? Bueno, total, pasan, normalmente lo que se dice, en una audiencia, al pago de la cantidad que sea. Una vez que esto, pues ya se puede hacer la resolución. Si no ha hecho efectivo esto, la resolución no ha una provincia para poder hacer la consulta a través del punto neutral judicial. Y os digo, normalmente los neutrales de la administración delegan en el funcionario que lleva el procedimiento para poder hacer la averiguación de bienes. Hoy en día, a través del punto de neutral judicial, puedes consultar el catastro, hacer la averiguación domiciliaria integral, la averiguación patrimonial total, consulta de entidades financieras. Eh, puedes mandar un correo seguro a un banco para que te diga el dinero que tiene la cuenta, excepto de luego retenerle, es muy difícil que te escapes. Hoy en día, teniendo el DNI o el NIE de la persona que se le requiere, es muy difícil escaparse y a través de aquí pues, se puede ver todos los bienes que tiene. A efecto de poder recogerlos como RC. Teóricamente, cuando uno hace, una vez que se averiguan los bienes que tiene a través de la consulta integral, uh, el embargo de estos bienes, si hay que hacer algún tipo de embargo, se debería hacer por auto. La solvencia o insolvencia se puede hacer por decreto del trabajo de la Administración de Justicia, pero si hay que hacer algún tipo de embargo, se debería entiendo yo, que se debería hacer por auto sin perjuicio de luego lo que sería a, a efecto luego más práctico, luego posteriormente. ¿vale? Y antes de seguir, también un truco o una manera de que en los expedientes os quede, en los autos principales, os quede la, la chicha del expediente, es decir, la instrucción de esta causa, la pieza separada de responsabilidad civil, que quede eh, lo que es derivado de la pieza de responsabilidad civil. Y luego también un truco que es, bajo mi punto de vista, bastante interesante, y que facilita también mucho la labor a la hora de mirarse la causa. Eh, normalmente, si tenéis una causa, yo qué sé, un delito contra la seguridad vial, en el que hay una alcoholemia, por ejemplo, hay daños en algunos vehículos, daños en una señal de tráfico, por ejemplo, normalmente esa persona tienes al investigado, tienes al del ayuntamiento, tienes a las compañías aseguradoras de los vehículos implicados, tienes al perjudicado que a veces se persona que tiene lesiones importantes, en fin, tienes varias partes personadas. ¿vale? Truco, a mí me ha ido bien siempre y es recomendable. Si en la causa principal se pone una resolución, puede ser una providencia, diciendo que, simplemente visto el estado de la causa y habiendo varias partes personadas, se abre una pieza separada de actos de comunicación y de notificaciones. Pieza separada de actos de comunicación y notificaciones. ¿Qué me refiero con esto? Que en los autos principales os quedaría lo que es la chicha del espíritu, o sea, lo que es la investigación. Y en una pieza separada vendrían todas las notificaciones a los abogados, las notificaciones a los procuradores, a las citaciones... Cualquier acto de comunicación relacionado con ese pleito. Viene una pieza separada que se va poniendo por orden. Si tú tienes la cosa principal, una providencia, y ves de fecha hoy, 27 de mayo, cuando notifiques esta resolución, va en su orden en la pieza separada. Con lo cual, en los autos principales tenéis lo que es el expediente sí, la chicha de la investigación, y en la pieza separada tenéis todos los autos de comunicación. Se engorda menos el expediente principal, tenéis una pieza separada, como podéis tener también una pieza... Separada de responsabilidad civil, y aunque sean dos piezas que van en el mismo expediente, pero ahora hacer luego el auto de PA para calificar, mirar el estado de las actuaciones, poner una nota de examen de los autos. Tenéis ahí, es mucho más fácil luego poder mirarlo, porque están ahí lo que son las resoluciones, las declaraciones y todo lo que son los actos de comunicación en esta pieza separada. No sé si me explica suficientemente bien, pero va muy bien, sobre todo si tenéis dos partes personadas, pues no merece la pena. Pero si es una cosa que tenéis, yo lo suelo hacer cuando hay a partir de cuatro, suelo hacerlo. Cuando tenéis cuatro más partes personadas, es interesante. Si no lo habéis hecho nunca, intentar hacerlo una vez y ya veis cómo funciona bien. En la pieza separada una vez que se abre, como habéis puesto una providencia, nosotros principales, en la pieza separada poniendo una diligencia de nación diciendo que conforme lo acordado en la providencia de fecha tal. En los otros principales se abre la presente correspondiente pieza separada al acto de comunicación y ahí ponéis todos No hace falta poner nada más. intentarlo alguna vez. Es un, bueno, hay gente que lo hace, gente que no lo hace, pero sobre todo si hay eso. A partir de cuatro, tres cuatro partes va bien, la verdad es que va bien. Y podéis hacerlo así. ¿Vale? En este sentido, ya no hay nada más. Aparte de que si os, lo que os he dicho del temis, la, parece que es la tercera pestaña que pone piezas separadas para poder hacerlo o piezas separadas de comunicación. La parte teórica es aquí, luego miraremos un poquito de cómo poner la carátula o cómo poner la providencia, pero haremos, vamos a hacer un pequeño descanso y luego seguimos con esto. ¿Vale? ¿Os parece bien? Lo hacemos así. Las coordinadoras del Centro de Estudios para poder parar esto un momentito. 268 participantes, no me esperaba yo tanta gente. Bueno, vamos a ver hacer una cosa en la práctica del, del rollazo que os he explicado ¿vale? Eh, para poner la pieza separada esta de responsabilidad civil yo lo que suelo hacer, que va bien, con ¿eh? una especie de carátula al principio eh, la carátula con cuatro cosas que pongáis ya es suficiente, es decir poner la denominación de jugador jugado, jugado de yo no sé, instrucción 33 que es donde estoy yo poner pieza separada de responsabilidad civil el procedimiento que es en sí la cuantía que se reclama quién es la persona responsable civilmente nombre apellidos la dirección si tiene abogado si tiene procurador si tiene correo electrónico el teléfono poner eso en la carátula y e la certificación con la que se empieza la pieza separada de responsabilidad civil puede ser una certificación hecha por el estado de la de la Administración, que diga algo así que en no sé, un sentido un de tal, letrado de la Administración de Justicia, del juzgado número, el que sea, puede poner: doy fe y certifico que en este juzgado se siguen autos de juicio de delito leve, diligencias de previas, cualquier procedimiento por un presunto delito de lo que fuera, en las cuales se ha dictado resolución de, de fecha X, en la que contiene particularmente lo literal siguiente. Abajo se pondría la parte donde se indica lo que es la RC y contra quién va dirigida, y luego al final simplemente poner, y para que conste, y sirva el encabezamiento de la presente pieza separada de responsabilidad civil, libro la presente, lugar y fecha, y a partir de aquí se hacen las averiguaciones. Esto es lo que eh, se pondría, lo que se ha sugerido antes, de la pieza separada de responsabilidad civil a partir del... Del tenis, a la carátula del tenis, no, pero es una carátula, me refiero a una carátula de, eh, que te quedas tú en el expediente, vale, que te quedas tú en el expediente es parte de tus datos y si no lo pones delante lo pones en la siguiente hoja, vale, entonces lo pones en la siguiente hoja y, y ya estaría, pero es para que tú veas la cuantía y quién es contra quién tienes que seguir, vale, pero no es la carátula de la, del expediente en sí, sino en la pieza está separada, vale. Nosotros vamos a ver con testimonio de la otra parte de que dice, ah, esto Pues muy bien, si alguno lo tiene, yo lo he visto en algunos sitios sí, en algunos otros sitios no, y por eso lo explico para el que no lo suele hacer, ¿vale? O no lo hace. Hay sitios que sí, claro, hay sitios que tienen unos modelos bastante buenos y hay sitios que hay que echar la mirada arriba y decir, bueno, pues vamos a intentar hacerlo. Eh, no escucha, Se me escucha, hay gente que dice que no escucha nada, poner el altavoz, el que no escuche nada, poner el altavoz o girar el PC o dar dos vueltas a la mesa, no sé, vosotros mismos. Pues la que no escucha nada, tiene que tener alguna cosa en el, en el PC. Una última cosa teórica que os quería decir es lo que es el responsable civil directo y el responsable civil subsidiario. Legalmente, dice que la responsabilidad civil directa es aquella que corresponde a la persona que realiza la acción provocando los daños a un tercero, como eso que os he dicho antes de lo del taxista. Es decir, la responsabilidad recae directamente en dicha persona. Esta característica no depende de la intencionalidad del sujeto y estamos hablando de responsabilidad civil directa, que es la persona que comete el presunto hecho delictivo. La insolvencia por decreto o por auto. La solvencia o la insolvencia se puede hacer por decreto. Yo he visto hacerlos por auto también, pero la determinación, la parte de la ejecución está asignada más bien al letrado de la Administración de Justicia. Pero ya digo, yo es que he visto uh, hacer embargos por decreto, hacer embargos por auto y declarar la solvencia o la insolvencia por decreto y por auto. Esto ya va a depender de los, de los que tengáis. Pero un, una declaración de solvencia se puede hacer perfectamente por decreto o de insolvencia. Volviendo, responsable civil directo. El responsable civil subsidiario es una garantía obligatoria creada para indemnizar al perjudicado de un delito penal cometido cuando el autor del hecho o sus cómplices, si existieran, no podían resarcir a la víctima o a las víctimas de la indemnización establecida. Esto, sobre todo, viene encaminado a lo que son las compañías de seguros. Eh, no sé si os he dicho antes el caso este, por ejemplo, de un delito contra la seguridad vial, que hay daños en otros vehículos, lesiones, daños en, en una señal de tráfico. El responsable civil subsidiario determina que es la, la compañía aseguradora del vehículo que conducía, la persona que ha causado los hechos. Y una cosa es que la compañía de seguros luego eh, se haga cargo de estas indemnizaciones sin perjuicio de que le repercuta luego al conductor del vehículo que hace luego detentuante. Depende de cómo tengas el seguro, pero normalmente luego te repercute, te pone una demanda civil en reclamación de estas causas. vale ¿Una compañía de seguros no puede ser responsable civil directo? Directo normalmente es la persona causante del daño ocasionado. Por eso normalmente ponen a las compañías de seguros como responsable civil subsidiario. El dinero que repercute, sobre todo cuando hay un delito por medio, al ser a la persona causante del hecho que se está investigando. ¿Vale? Por eso las compañías de seguros lo que hacen es abonar las indemnizaciones correspondientes por los daños de los vehículos, por las lesiones de los ocupantes de los vehículos, y normalmente luego lo repercute al, al conductor, o conductora, y le hace la demanda. Vale, eh, Otra cosa, por ejemplo, es si el dueño del vehículo es una persona distinta al que conduce, pues le ponen como responsable civil también. Vale. Esto era lo último que quería deciros en cuanto a lo que es la articulación legal. Ya veis plan resumen que viene regulado tanto en el artículo 1902 del Código Civil, artículos 100 a 117, de aproximadamente, del de reconocimiento criminal, Acordaros de determinadas palabras, lo que son la restitución del daño y perjuicio causado, el resarcimiento al estado que se encontraba anteriormente, lo que es la, el perito idóneo para tasar o valorar los daños sufridos o las lesiones parecidas, el lucro cesante, esto que os he explicado del, del taxista, la pieza separada de la responsabilidad civil, os he aconsejado hacerlo a través del TEMIS, bueno, vosotros mismos, la verdad que una vez que se acostumbre, se acostumbra uno a, uno a ello. Eh, luego no es más fácil tramitar, luego ya es más fácil tramitar. La pieza separada de actos de comunicación uh, parece que no, pero va bien, la verdad es que va bien. Eso debe no ser sé, probarlo alguna vez, eh, cuando tenéis una causa con tres o cuatro partes diferentes, ideal no idóneo, perito idóneo. Ideales, los ideales, cada uno lo no eh, Que ¿Qué sigo diciendo? Eso, la pieza separada de notificación de actos de comunicación, todo viene aquí, eh, entonces es bastante más fácil, aunque sea una notificación por participación a declarar, todo bien aquí. Si es negativa, ya ponemos una providencia a nosotros principales diciendo que se necesita traer o lo que sea para poder para hacer así. Lo de los requerimientos es acordaros que el artículo 162 y sí, de siguiente del Grupo de free, dice que uh, la persona que se le hace un requerimiento para prestar fianza o una aval o lo que sea, puede hacer una declaración sucinta. No es que os cuente vida y milagros, pero una declaración sucinta lo puede hacer. ¿vale? Este tema que tocaba dar, lo que es la titulación, la responsabilidad civil de de los delitos, no da mucho más de sí, bajo mi punto de vista. Si os leéis esto, la cuestión es que no, no, no da mucho más. ¿vale? Yo veo más bien que eh, lo que os he dicho de la parte práctica, creo que será mucho mejor a la hora de tramitar, os facilitará el trabajo que al final lo que lo que se intenta en esto es eh, intentar hacer el trabajo lo más ágil posible y de la manera que mm, menos os repercuta, que sea mucho más ágil. Al principio, el que no esté acostumbrado a hacerlo, pues igual al principio le cuesta, pero luego es mucho mejor. Es mucho mejor lo de las notificaciones, la pieza de notificaciones, lo de la pieza separada en consejo de civil. En cuanto a los artículos, cuando podáis un ratón en el trabajo, pues cogéis y lo leéis, para que lo leáis en casa, cogéis internet y lo miráis. Yo haría esto de la parte de práctica, pero bueno, a ver, yo creo que va bastante bien y ya está. Yo, supuesto, os colgaré a través del Centro de Estudios Jurídicos cinco preguntitas, no son nada complicado, tipo tres, ya os he dicho, son cuatro respuestas cada una. Elegís una y está. No las voy a decir, os pues podría dar confianza Ahí quedarán, no son complicadas. Y para contestar, para que os den el, el certificado que vais a dar. Uh, aparte de aquí, ya no hay nada más. No sé si tenéis ahora... Hacemos el turno de ruegos y preguntas. Por cierto, hablar yo solo a una cámara sin que nadie me conteste donde diga alguna cosa, esto es complicadísimo, ¿eh? porque estoy hablando yo todo el rato solo y parece que va a pegar su tío. A ver, mi juez... Por un momento. ¿Más cerca? Sí, <risas> espera. Más cerca, lejos. Esto es como la serie que había para los niños. Cerca, lejos. Arriba, y abajo. Y preguntitas. ¿no? Bueno, a ver, ¿algún robo y pregunta? Puede repetir quién es el RCC? Pues sí. La, lo que dice la ley. ¿eh? Dice, la responsabilidad civil subsidiaria es una garantía obligatoria creada para indemnizar al perjudicado de un delito penal cometido cuando el autor del hecho y sus cómplices, si existieren, no puede resarcir a la víctima o víctimas con la indemnización establecida. Muy bonito, todo no muy legal, pero lo que quiere decir es que el que ha cometido el hecho no puede pagarlo porque no tiene, no tiene bienes, lo que sea, para eso está el responsable civil subsidiario. Normalmente son las compañías de seguros, en caso de este tipo de de casos, por ejemplo, de las fidez de circulación, conos y alcolemia, en fin, estas cosas. Normalmente la compañía es. Sí, las fides son las que están en Galicia. Sí. Ana María, dime, ¿qué me quieres decir? Una tal Ana María me quiere decir algo, pero levanta la mano, pero no me deja activar tu micro. Dímelo por el chat. importa. Ah, vale. Te están habilitando. Ahora podrías hablar. Me dicen desde los estudios que a la Ana María le están habilitando el micro y que tendría, podrías poder hablar ahora. ¿No puedes? Muy bonito esto del zoom, te puedes conectar con muchísima gente, pero yo es que soy de la antigua escuela y a mí lo que me gusta es estar en un aula, ver las caras de la gente, explicar las cosas, moverme delante de la mesa. Una pizarra con una tiza, ¡Oiga! los que son de mi edad se acordarán de las pizzas con tizarras y el borrador. Son genial. ¿Cómo se echa de menos? Tal todo es muy pues, de otra manera. Tengo una pizarra según tizas, luego no poder, el borrador aquellos que había en el colegio. ¡Sos ¡Sos genial! Pero bueno, Mucho más ya no da eso. Con respecto a incrementar un tercio de la cantidad de ¿Qué puedes explicar por lo que es una decisión del funcionario? No, no es decisión del funcionario. Dice la ley que una vez que se declara la responsabilidad civil de, de alguien, a la hora de hacer el embargo o requerir al pago, tienes que incrementarlo en un tercio. Simplemente porque todo lo que le embargues, le cites, o quede en depósito, tiene una pérdida de valoración. Entonces, tienes que incrementarlo en un tercio. La cantidad que se te indique, incrementado en un tercio. ¿vale? Si llegas a hacer una indicación de, vamos a ponerlo, cuadre de 90.000 euros pues tienes que añadirle 30.000 euros más por eso, por la pérdida de valor que tiene desde que se le embarga el bien o se le requisa hasta que en su caso se entrega al perjudicado o sale a subasta o algo así Eloy, antes de que les hacer un breve resumen de todos los artículos que os he explicado y que necesitaremos para contestar la pregunta ¿Qué consideras que más efectivo que se la consiguieras es pues, más efectiva para conseguir que se abone la Luego vas a embargo siempre. Un tercio, sí. La cantidad que se pone siempre incrementada en un tercio. Pero ese tercio de más no se devuelve entonces. No es que no se le devuelva, es que luego una vez que se hace efectivo ese pago, tienes que mirar lo que le has embargado, qué se saca por ello. ¿Cómo explicaría? A ver, tú embargas, por ejemplo, un vehículo X, modelo X, la matrícula que sea. Lo embargas para hacer frente a la RC. Ese vehículo hay que tasarlo por pelito idóneo y luego que alguien se lo quede en una subasta. Eh, la subasta tiene, nos meteríamos en otro, lugar, tiene varias cosas, tú en quiebras, quedas menos de lo que vale, das justo eso. Entonces, este vehículo pierde luego eh, mucho valor. Por eso, se incrementa todo un tercio por la pérdida. He tenido un juez que en medio incremento 15 dice que lo que se determina en ejecución es en tercio. Bueno, para jueces, colores. El embargo tiene que ser incrementado en un tercio. Luego, en sentencia se puede concretar. pero... Yo pero hay que incrementarlo un tercio. Se puede decir luego que la cantidad exacta se puede determinar en ejecución de sentencia, pero a la hora de embargar bienes o de determinar la cuantía del embargo de bienes o requerimiento de pago hay que incrementarlo en un tercio. En un juego de instrucción abrimos piezas de receta. Estoy leyendo alta ¿eh? para no encontrarme demasiado solo. En un juego de excepción hablamos pieza de receta. Debería hacerlo el penal. Debería hacerlo el penal. Lo más que te pueden decir es que en su caso eh, decretas la solvencia o la insolvencia. Es decir, si tiene bienes, puedes, puedes poner que es solvente un decreto de solvencia. Y si no tiene bienes, un decreto de insolvencia. Pero hasta aquí. Lo otro tiene que ser, eh, tiene que determinar el penal, el penal o la audiencia. Hace poco tuvo una pequeña pelea o discusión, porque en una pieza separada, la que era un, un procedimiento que iba a la audiencia provincial por uh, las penas que se pedían. El órgano competente para el Código de era la audiencia provincial. Y me devolvió la pieza una vez que le puse la solvencia del, del, del acusado, me devolvió la pieza para que la, la acabara. Bien, se la devolví porque no actúa como órgano superior, no es una... No es una operación que dice, bueno, pues haces tú, tienes que hacerlo. No, no, perdona, es el orden, pero luego la competente para procedimiento y fallo, en este caso es como nosotros, en la instrucción, y acabar la pieza separada les corresponde a ellos. Lo que pasa es que las audiencias son un poco especiales y si menos hago, pues mucho mejor. Pero en este caso no, tiene que hacer lo que es la ejecución de la pieza jugado a lo penal o a la audiencia de otro. O jugador central o penal y audiencia la de otro. La. Bueno, eh, sí, bueno Sí, hasta que acabado lo de la es un problema luego de, la, de lo de la prescripción una, cuestión era, una cosa es la prescripción de la pena que es al cabo de un año desde, la, desde que se decreta la fin de la sentencia y otra cosa es la responsabilidad civil, esta sí que se queda en el mismo normal les pones una nota y una vez al año, por pues sí, revisamos. Sin embargo, correcto lo que he dicho yo. Si hay bienes, si no hay bienes, es Y si hay bienes, sin embargo, se decantan los bienes que tiene, que es lo que se saca por el punto neutro y ya está. En el caso de la audiencia, sí que lo devuelven a es De se... sí, lo que he dicho yo, pues no. Es que en este caso no actúan con la audiencia, es un mensaje de Rosa María González. Eh, la audiencia no actúa como superior tuyo. En este caso, tú has se supone que has hecho una instrucción y las penas que se pide eh, el competente para el órgano de enjuiciamiento y fallo es la audiencia y no actúa como órgano bueno, superior tuyo, como una apelación, por ejemplo, que te dice aquí ordeno y mando y tú, pues, lo que dice la audiencia. Es el órgano competente para el enjuiciamiento, con lo cual no tienes que embargar tú. Tú decretas la solvencia y la insolvencia y la audiencia haga lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que como están, como ellos dicen, saturados de trabajo, pues lo devuelven para que lo no hagan de instrucción. No, no es así. Si lo comentara, bueno, luego viene la parte del letrado de la administración de justicia, que si quiere quedar políticamente correcto, dice que lo hagas tú, pero legalmente no funciona así. Tiene que ser la audiencia, bueno, la audiencia o el penal. el órgano competente para enjuiciamiento y fallo. Eso es lo que dice pues si la si me mejor fortuna, el órgano de enjuiciamiento. Esta, Ana María Aguar no sé. También es lo mismo que os he dicho, es que esto va así, es lograr un para el juicio. ¿En qué antiguo? Ahora bueno, no lo sé, y no tengo acceso aquí a internet en este ordenador. Pero si miráis lo que son de. Bueno, a partir de ese principio os explico que ya podéis mirar, no sé qué artículo es el completo. Si antes de enviar al penal audiencia se extrae el patrimonio, habiendo sido requerido a la hora de las sentencias y se creen, ¿Cuál es el alzamiento de bienes? ¿Eh? ¿Y cuál es el alzamiento de bienes? El alzamiento de bienes es una cosa diferente. El alzamiento de bienes, José, Padre María, el alzamiento de bienes es que te embargado algo y luego te han deshecho de él para que nos entendamos. Esto es una cuestión penal, ¿eh? Es una cuestión penal. Eso es un delito. El alzamiento de bienes. Si ha vendido o regalado patrimonio. Sí. Ah, Tú imagínate que haces una. Mmm, embargas una, un coche, una vivienda. Bien por decir de alguna manera, bien mueble. Embargas, haces la anotación en el registro de la propiedad. Consta anotado el embargo de ese bien. Y ese bien, teóricamente no podéis poner de él, pero si luego lo vende, o lo traspasa, o le cambia de nombre, incurriría un crédito de lanzamiento de bienes. Uh, esto habría que haber un procedimiento penal por el presunto delito de, de alzamiento de bienes contra esta persona, independientemente de luego de que la, la pieza separada siguiera con su curso. ¿eh? Pero esto es un delito de alzamiento de bienes. Si es la posibilidad de decir fijada en instrucción. Y ahí viene ¿no? esa Este, el mensaje este de Jesús Pinilla, sí, si sí. Tú tienes, por ejemplo, una querella y se acuerda hacer la anotación preventiva de la querella en una finca. Tú lo que haces es garantizar eh, ese bien por la anotación preventiva de la querella y lo declaras embargado o anotado para que no se pueda disponer de él en instrucción. Pero eso es eh, una anotación preventiva a, a lo que vaya a salir en el procedimiento o, en su caso, en el auto de lo del decreto de solvencia es de instrucción para trabajar. en Podrá, es que eso pone... Podrá, pero puede poner eh, hacer las... De que está la solvencia y la solvencia, aquí yo creo que trabaja la audiencia. Yo lo siento, es mi opinión, no es por nada más. ¿eh? Después de muchos años de llegar a la conclusión. Y en instrucciones de trabajo. ¿eh? Como en todos los sitios creo que hoy en día, donde en peor está, puede ser el social, primera instancia, porque bueno, la primera instancia es algo. es un espectáculo. Que... Estoy esperando mensajitos, ¿eh? Y sigo hablando solo. ¿Nos enviarás el material didáctico de esta sesión? Y es que no puedo mandar ningún material didáctico por la lista de protección de datos y tal. Luego os he dicho los artículos que, que podéis utilizar y para leeroslo ya está, no hay mucho más. Y las preguntas vienen todas con este tipo de artículo. ¿eh? Lo demás no lo puedo mirar, no, no por nada más. Pues, pues envíales. No, si pudiera, si pudiera, lo, no me gustaría nada. Yo lo cojo los caneos y los mandaría, pero no me da la posibilidad a los 271 participantes. Yo olvido. ¿Puedo repetir los artículos? ¿A qué te refieres a repetir los artículos los que son? Mira, al 1902 del Código Civil y del 100 al 117 de la ley de criminal. Estos son los más importantes. Y, de hecho, las preguntas que se hagan van a partir de aquí. Y lo que es la regulación legal de la responsabilidad civil, casi todavía viene aquí. Lo, hay muchos reglamentos, muchas cosas, pero es es que es un tipo de teoría que en la práctica no lo vamos a utilizar casi nada. Yo creo que lo más... Me interesaba bastante más lo del curso este, porque a la parte práctica, lo que se ha intentado explicar, que a algunos les irá bien, otros no le harán ni caso, pero la parte práctica de hacer la pieza de responsabilidad civil, ahí a través del TEMIS, y la pieza separada de notificaciones a efectos prácticos nuestros, que tenemos tanto trabajo en el juzgado, yo creo que es lo que mejor podéis intentar aplicar, porque de verdad, os cortará el primero, el segundo y el tercero, pero luego es bastante bastante bueno y os agencia mucho el trabajo. Mucho trabajo. Mucho. También hay otras cosas como mandar... Hoy en día, que se pueden mandar las notificaciones por a través del correo electrónico del juzgado a los abogados o los procuradores con un acuso de recibo. También eh, sería cuestión de, otro, de, de hacer otra clase, de hacer alguna cosa de estas, pero hay un, a través del Unlock se puede hacer, un, creando digamos, una lista de los abogados y procuradores que hay en, ca, en cada causa. Cualquier resolución que hagas, eh, convertida en PDF, se puede mandar a todos. Con un correo electrónico, uno y se manda a todos al hacer una lista de reproducción y se manda a todos a la vez. Y tienes el acoso selectivo que se ha mandado a, listado a los abogados y procuradores, y solo es una hoja donde le han notificado esa resolución a todos. Y va súper bien. Además, se puede mandar eh, directamente desde el root Bien sea por correo electrónico, con un PDF, incluso permite, el, la aplicación permite que si hay un abogado que dice, ah, es que yo quiero por fax, como lo de antes. Pues está mal, yo te lo mando por fax, desde el propio TMS, desde el propio TEMIS se puede hacer poniendo el, el número de fax uh, y luego arroba xj.jincat.cat, creo que si no recuerdo mal. Y el fax se manda directamente desde, desde el correo del juzgado. Desde el xj.jincat.cat. No es motivo de hoy, pero bueno, ya que sale la cuestión. Yo, sobre todo, creo que lo que nos interesa a todos, tanto a vosotros como a mí como a todos, es intentar uh, que el proceso o que lo que estamos haciendo sea más ágil, nos lleve menos y lo tengamos más claro. Y sobre todo poder delimitar. Esto, la verdad es que ya os he dicho, autos principales donde esté la chicha, pieza separada de responsabilidad civil de cada uno de los que haya que requerir, abierta de tenis para que todo lo que se transmite sea allí, y la pieza separada acto de notificación, con lo cual el expediente siempre que quedará, fijaros, si tenéis cuatro abogados o cuatro procuradores que vengan las notificaciones y todo, menos que... Queda mucho más delimitado. La verdad es que va muy bien, muy bien. Y hacía bastantes años que estoy metido. ¿Más cosas? Se sí, idó a nosotros. A solo una, pero que nos no sé, enteren los del centro. ¿eh? A ver si lo veis. No sé, no, a ver. Es que la cámara chiquilla. Bueno, ya digo, yo ya os digo, yo por mí ya he acabado, no, esto no da más de sí. Uh, intentar hacerse una práctica, ya veis como si alguno luego tiene alguna otra cosa conmigo, lo que sea, diga, ah, mira, pues aquello que dijiste, la verdad es que va bien. Un momento, un momento. El examen trajo José Arena, que no se puede aranelar, que no ha conectar. Las preguntas que ellos que os mandarán serán de lo que yo he dicho hoy. Luego de los otros cursos que habéis hecho, puedes, os mandarán otras preguntas. ¿Puedo repetir las notificaciones a varios procuradores? Esto de José Luis Pinilla, ¿puede repetir lo de las notificaciones a varios procuradores? ¿Prefieres lo que os he dicho, lo de la, lo de los enlaces a través de los José Luis Pinilla. No sé si se refiere a eso. Bueno, lo diré, no me ha contestado, pero a ver si es eso. Eh, a, través de, a través del correo electrónico del juzgado... Eh, que en cada caso que haces caso al secretario. ¡O, o, o, acabáramos. Si tú puedes notar a Ana Herrera Gene. Mira, bueno. El secretario, el letrado de la administración. <ríe> Jefe de personal. Los hay que son buenos, los hay que son regulares y los hay que son malos, como en todos los sitios. Una cosa es hacer caso al secretario judicial y otra cosa. ¡Uy! se pues escapa el mensaje! Una cosa es hacer caso al secretario y otra cosa es intentar hacer algo que facilite la labor, sobre todo el funcionario, que es quien, al fin y al cabo, va a llevar el procedimiento. Explicándoselo, razonablemente, no tiene por qué, por qué poner ningún impedimento, ¿eh? porque la cuestión es que la cuestión sea mejor. Ten en cuenta que si luego, por ejemplo, pones una nota que, de examen de autos, es más fácil por una nota de examen de autos, en el expediente diciendo pues que hasta ahora se ha practicado tal, tal, tal y tal, y que queda pendiente esto para que se vea, y las notificaciones dejarlas en otros. Entonces, aunque haya que hacerle caso al secretario, entre comillas, si eso facilitará la, tu labor trabajando, no tiene por qué. No tiene por qué. ¿Desde cuándo se hace examen de estos cursos? En anterior no los hemos hecho. Bueno, pues es un examen light, ¿eh? que con lo que os he dicho la respuesta la voy a hacer con los ojos cerrados y una mano hasta la espalda. ¿eh? Lo que estaba diciendo, del ULU, que no se me olvide, <ríe> en el correo electrónico, eh, cuando ponéis un jugador que sea, yo que sé, yo que estoy en el 33 el correo es instruccion bueno, como todos, ¿no? A la hora de mandar mensajes hay una opción que pone crear una lista. En esta lista de mensajes ponéis la referencia a ese número de procedimiento, previas 1 del 2022, sección X, la que sea. Y luego se añaden los participantes en esta lista. Ahí es donde tenéis que poner los correos electrónicos de los abogados, de los procuradores, todas las partes personales que hay ahí y se vayan añadiendo. Entonces, esa lista se guarda por defecto en esas diligencias previas. que hacéis un auto o una resolución citando a alguien a declarar. Esta resolución, a la hora de dar a imprimir, si la convertís en PDF y la juntáis a este correo, luego simplemente pudiendo, poniendo el número de las previas, te salen ya los correos de todos los abogados y procuradores. Y con un solo mensaje se manda a todos. Que al cabo de dos meses se persona otro procurador, otro abogado, otro personaje. Se añade a esa lista y todos los correos siguientes irán con todos ellos. Entonces, solo con un mensaje se notifica a todas las partes. Y solo imprimes un justificante de que este mensaje se ha entregado a todas estas partes. Ojo, en el Outlook cabe la opción de poner eh, confirmación de recepción y confirmación de lectura. No hace falta ni poner la confirmación de lectura. Mientras se ponga solo la confirmación de recepción, el abogado procurador puede leerlo cuando, que no nos oiga nadie, le salga de ahí. Pero tú ya vas a entregarlo. ¿vale? Eso es lo que te interesa a ti. ¿vale? Y la verdad es que queda bien, porque con un mensaje notificas a todos. No tienes pues, cuatro partes personales, porque las cuatro notificaciones a los procuradores. O un abogado que viene suelto la notificación al abogado. Ya son cinco folios. No merece la pena. Con eso y se hace una lista y esto se envía a todos. Es interesante, es bastante práctico, cuestión de otra clase, pero bueno, ya que estamos en ello, que me parece mucho más práctico que no la teoría que hemos dado. Y queda, queda muy bien. La verdad que queda muy bien porque <coughs> si alguno se va, o renuncia, o lo tenéis para par, tratado del procedimiento, eliminándolo, ya está. Y si se persona a alguien más, se añade. Y siempre con la las referencias previas ya te saben todas las partes que hay personales. Igualmente, si hay un investigador que dice ahora tengo de abogado fulanito y procuradora meganito. Y al cabo de tres meses dice: Oye, que me cambia algo agua de procurador, se cambia, se anula ese que tenía, se pone en el otro de un temis y vuelve a ser lo mismo. Artículos: 1902 del Código Civil y del 100 al 117 de la ley de procedimiento criminal. Esto es para Santa. Outlook, no Outlook. Es válida si no te consta que lo han recibido. Es válido cuando pone que lo han recibido, pero sale mensaje, no sé qué, Josefa Germán, las notificaciones, es válida porque te consta que el fulanito de tal, porque te sale, en la recepción te sale el correo electrónico y de quién es que es los datos que tú tienes puestos en el tenis. Esa notificación es válida, porque se lo has mandado. Acordaros que cualquier tipo de, de comunicación es válida si se tiene debidamente constancia de su recepción. Constancia de, de su recepción. Esto viene al negociamiento civil. Pero eh, es válida, completamente válida. Mensaje de Irene para todos. Tu, tu, tu, tu. Y si alguien dice que no lo ha recibido y está en, plazo, en juego plazo para recurrir, tú tienes justificar justificante de que lo ha recibido. Si no lo ha leído, es su problema. Es como cuando tú te mandan correos y te lo lees hoy, mañana, pasado. Bueno, tú vas a mandar un correo a ese abogado o a ese procurador. Si no lo ha leído, es su problema. Tú tienes constancia de la recepción. De hecho, en la impresión de este mensaje te sale la fecha que tú lo has mandado y la fecha en la que lo ha recepcionado. El problema es que veo que hay que uniendo los acuerdos. No los acuerdos, no. Es simplemente es un folio. Yo mira, yo pongo una providencia señalando la declaración de un querellado o de un que, o de lo que fue un investigado tal día tal hora. Y en este procedimiento tengo cuatro partes. Esta providencia la convierto en PDF y la mando por mail a través de Outlook a los cuatro abogados o cuatro procuradores que hay en la causa. Al mandarla y poner los datos de los cuatro con el número de previas que tengo, me sale un solo acuse de recepción de los cuatro. Un solo acuse. Con lo cual, esta, esta resolución que yo mando me contesta un acuse a través del Outlook, que es el que tengo que poner en la pieza separada notificaciones. Donde pone que la providencia de fecha tal se ha notificado a esas cuatro partes tal día. Eso lo pongo en la pieza separada notificaciones. Y es uno para los cuatro, para cuatro, para diez, para 20, para lo que sea. Cada cosa que tiene mucho, uno solo para él. Una lista de reproducción se llama. Es interesante. El correo, el que tienen los abogados o procuradores dentro del correo. Si te dan ese correo, es el correo que tienen. Normalmente los abogados ponen ICAP.cat o ICAP.es o donde sea. Los abogados que estén colegiados, pero es el correo que te facilitan cuando se presentan las actuaciones. además si tú en el TEMIS, supongo que lo todos, en el TEMIS, cuando das de alta a un abogado, siempre te sale, eh, te sale el número de teléfono, el número de fax, dónde tiene el despacho, y te sale un correo electrónico oficial, que es el que facilitan ellos al colegio de abogados, donde podrás recibir todos los actos de comunicación. Este correo que facilitan ellos al colegio de abogados es el que tú puedes utilizar para notificárselo a ellos. Si tienen otro correo, es su problema y deberían de facilitarlo. Pero es el que ellos tienen dado al colegio de abogados que es donde sacas tú los datos para ponerlo en el tenis con el número de colegiado. Si tú te pones eh, colaboradores, vas a un interviniente, buscas a colaboradores y tienes el número del colegiado al poner simplemente el número de colegiado y decir que es un abogado, te salen todos estos datos. Este correo electrónico es el que tienen facilitado el abogado al colegio de abogados. Si luego este no lo utiliza es su problema. Pero tú con esto ya tienes notificada. Entonces, las partes saben que lo vas a enviar por el correo. En nuestro juzgado no usamos este medio. Bueno, ya os digo que es una cuestión ya de práctica. Es para, lo he dicho, la, a nosotros, a cualquiera de que estemos trabajando en civil, penal, en contencioso, en social, en, en violencia, estemos donde estemos. Yo creo que lo que nos interesa es que nos, que no, es, no es este curso, pero bueno, es que cuanto menos hagamos más rápido nos salga. No tiene que pasar para una resolución, hace que si cuatro notificaciones, que si cuatro... No, que cuanto menos tengamos que escribir y menos tengamos que mandar, nos haga más efectivo el trabajo. Se adelanta muchísimo. Es que se adelanta una barbaridad. Yo estoy en una instrucción... Siempre he estado en una instrucción, toda la vida. Llevo más de 30 años ya en, en esta santa casa. Estoy en instrucción, ¿eh? No, no sería bueno decirlo, pero tengo muy poquitas causas en trámite. Muy poquitas causas en trámite. Y estoy en instrucción. Ahora en Barcelona, en otro jugador, pero actualmente en instrucción tengo muy, muy, muy poquitas causas en trámite. Pero es por esto, por la agilidad de estas cosas, te permite incluso hacer señalamientos a una semana vista. A una semana vista. Siempre, siempre más de 24 horas, pero de un lunes al lunes siguiente te, puede, te permite hacer. Señalamientos. Entonces, es mucho más ágil, mucho más ágil. El fax, ustedes que no me quieren mirar. Se tiene que poner el número de fax arroba fax.creo creo que es así. Creo que es así. Si no en no el salto lo pueden decir cabo, coños, esta gente. Pero es poner el número arroba, y luego es fax.correo. No, no, mira, no te lo voy a decir porque no lo sé exactamente. Como lo tengo grabado, eh, lo de tascas de blue, no ahora no me acuerdo exactamente. Pero como ya lo tengo grabado, ya no lo pongo nunca más. Simplemente poniendo el número, ya se va mandando. ¿Qué eh, igual? Mira, aquí hay una chica que lo ha puesto. Fax.coreo.coreo.coreo. No, no tiene que instalarlo. Es una aplicación que ya hay en el Unlook. Ahora nos van a poner el OneDrive. Que está a lo mejor todavía. Se gana muchísimo tiempo. Porque es una, o sea, eso por ejemplo del fax, de tener que coger la resolución. Una vez que está firmada, levántate. Vete a la impresora. Pon el fax. metelo y traerlo ok Es que. Se gana, bueno, de aquí a Roma, de aquí a Roma, por cada uno de los expedientes. hombre bueno, normalmente están habilitados y si no llamáis informativo, la habilitan y ya está. Pero solo, solo pensar con esto, tú desde la mesa, poder hacerlo, no tener que levantarte a la impresora, a pasarlo por fax, que te venga el reporte con el ok, pues oh, que se levanta muchísimo, muchísimo. Bueno, pues, si no tenéis nada más, espero que no haya sido demasiado pesado. Es una cuestión bastante, bastante teórica. La práctica es lo que yo creo yo que soy la mejor de lo que os he explicado. De verdad, intentar hacerlo porque merecerá la pena, insisto, merecerá la pena, que prácticamente luego es... Mejor. La otra parte teórica es un poco aburrido, no sé qué. Hablar solo es bastante tedioso. Es como estás hablando con un, contigo mismo. Te giras a ver qué perfil está mejor para que te vean. En fin, es un rubro. Pero bueno, intento que no haya sido demasiado aburrido, que os haya interesado un poquito. Y bueno, pues ya, ya veremos a ver los próximos cursos. Bueno, pues muchas gracias a todos. vale Que vaya bien. Muchas gràcies a Gracias gràcies a part del TV, per la teva exposició i per tots els que heu assistit a aquest seminari i a tot el cicle. Només recordar-vos que us informarem igualment per correu electrònic aquelles persones que hagueu assistit als quatre seminaris web del cicle. Podreu realitzar un cuestionario de 20 preguntes, entre ellas les que ha comentat la Lloï, la y avui i al termini començarà divendres que a divendres. Eh, 3 de, 3 de juny, pero no os preocupéis que nos posaremos en contacto con vosaltres por correo electrónico y de esta sesión, de cara a la semana que ve, tendré la grabación a la web del CECFE y os arribar también el recull de articles que ha comentat la Eloy para que tingueu tots todos a mà Entonces, sin más, muchas gracias y que tingueu un buen divendres. a Eloy, de nou. Dale. Salud.